Yo nací en el 18 eh, del 31, el 18 de septiembre del 31, aquí en este barrio de El Echino. Y, y poco después, en el 36, cuando vino la guerra, pues el, el panorama era francamente desolador. Cuando aquí, en esta huerta, tuvimos un refugio que hizo mi abuelo entre rocas y puso unos maderos por encima y ahí nos metíamos cuando venían los aviones a bombardear que por cierto aquí no lo hicieron nunca, pero, ante el temor, había esa costumbre. Pues eh, yo creo que lo más cerca fue por Santander... No, por aquí no bombardearon, no, aquí lo que hubo fue la, pues la cosa política, entre las dos facciones, los republicanos y, y los nacionales, y durante la guerra pues el panorama fue, como digo, eh, muy penoso, muy penoso. Tuvimos que eh, contemplar, pues cuando, cuando vinieron los nacionales, eh, ir al ayuntamiento a cantar el, el, el cara al sol, a oír el, los discursos de turno, que por cierto había algún orador analfabeto, total, pero ese era el panorama eh, tener algún familiar en la cárcel. Yo tuve un, dos tíos en la cárcel, eh, en la cárcel del Dueso, en Santoña. San si no ibas a misa, pues estabas eh, fichado, y aunque nosotros, de críos, pues eh, Nuestros padres nos inculcaron el ir a, a misa y yo, incluso, yo empecé a ir a un colegio de monjas de aquí, de Ozmayo, monjas de la caridad, y tengo una experiencia pues, buena de aquel tiempo. Éramos chicos y chicas. Las chicas estaban en un aula y nosotros, en otros siempre muy separados. Sí, eso lo tenían, lo tenían muy claro. Y estudié en, en, en, en periodos porque eh, tenía que atender a un poco de huerta que teníamos ya de crío, porque mi padre trabajaba. Y cuidar unas vacas famélicas entre el terreno de por aquí, que era mina, había sido mina y después tenía algunas hierbas, a cuidar dos vacas famélicas. Y pagábamos ocho pesetas, pagábamos ocho pesetas eh, al mes. Y el mes que yo... Eh, me, Empezaba con las vacas seis o ocho días, ese mes ya no iba para no pagar porque el, el, el peculio era muy, muy, muy corto. Y así estuve hasta, pues no sé si a los nueve o diez, ya me sacaron de las monjas porque no había para pagar y me mandaron a la escuela municipal, donde había un maestro represaleado, había venido de Asturias, que parte de la jornada se la pasaba dormitando en la mesa, y cuando despertaba nos decía que leeríamos el Quijote, que había la, varios relívoros del Quijote de Cervantes, ahí es donde yo empecé a leer el, el Quijote y las Aventuras de el pobre Alonso Quijano o el loco Alonso Quijano, mejor dicho. Jugábamos al fútbol, jugábamos a los bolos. Aquí en Cantabria hay una tradición del bolo palma y a eso nos gustaba mucho, a los bolos jugábamos casi todas las tardes o, o, o cuando terminábamos las labores y eso, pues íbamos a la bolera y ahí nos reuníamos y ahí jugábamos a los bolos, e incluso cuando ya fuimos un, un álbum mayores, pues eh, estábamos hasta altas horas de la noche con luz eléctrica jugando, o incluso una vez nos cogió la el autobús de turno que bajaba de Riaño a Solares, eh, jugando en la bolera. Y un amigo y yo, que vivía aquí detrás de esta casa, él y yo aquí, aquí debajo, que eso estaba más hundido porque fue mina, ahí hicimos una bolera, él y yo, hicimos bolos de madera de eucalito y unas bolas, no sé quién nos las facilitó, y ahí jugábamos también. Jugábamos también a la peonza, que se llamaba, la peonza eh, se tira, se baila y, y la tienes en la mano, de tal forma, y jugábamos tanto, que a veces nos hacía hasta un agujero, nos quedaba la marca en, el, en la mano. Jugábamos también a tirar a las perras, que se llamaban que eran unas monedas de cobre, de cinco y 10 céntimos en aquel tiempo, también jugábamos a eso, y ah, bueno, al marro, que era ponerse como burro agachado y saltar por encima, igual te ponías dos o tres, uno detrás de otro y otros tres de esos cogían carrera y saltaban pues todo lo que podían, el que era más ágil saltaba hasta el primero, encima del primero. Y yo ya en aquel tiempo lo que eh, empecé a leer, y me gustaba mucho leer, y entonces pues en aquel tiempo pues leíamos tebeos de Emilio Salgari, de Roberto y Pedrín, de Juan Centella, y ya, pues para pasar sin transición, a leer, pues de todo. Para mí, el leer ha sido mi fuente nutricia Aquí, allá arriba, hay una casona que venía a veranear un general. Ahí tenían una biblioteca. Y yo cuando vi el espasa, eh, ahí me quedé, bueno con una admiración, y, y también tenían libros, y tenían entre otros el Conde de Montecristo, que también fue uno de los libros que yo leí en principio, y eso lo escogíamos cuando eh, ellos en verano, cuando estaban en verano, no cuando marchaban, porque les guardaban esa casa otros vecinos y un amigo mío, un, un vecino. Un, y ese me iba dejando todos los libros de la biblioteca y yo me los iba leyendo. Y también tenía tanta afición a la lectura que por correspondencia mandaban eh, libros, eh, pues como son las series de televisión, de varios capítulos. Bien, y, pero esos costaban dinero. Y hubo una o dos veces que no tenía dinero para pagarle al cartero que lo mataban por reembolso, y me lo pagó él, y me lo pagó él, sí. Mi padre, que fue molinero, eh, y aquí había una cantera de… de que quería que… A, a ver si iba a la cantera a, a extraer piedra, eso es lo que quería, y es que no había, no había más, y estuve un tiempo que trabajé en una panadería que hay aquí. Y entonces íbamos con un camión a Burgos, no sé qué pueblo era aquel, a buscar harina de trigo para, para hacer el pan. Y los sacos pesaban 100 kilos. Y 100 kilos los, des, los cargabas, descargabas, ese es el trabajo. Otra vez también tuve u, u, u, otros tiempos pues, tra, plantando árboles en un monte de aquí que se llama Degaña, plantando eucaliptos y ya lo que salía, si alguien contrataba para cegar, pues a eso, hasta que tuve eh, pues un, un domingo yendo a misa, un de aquí que era empleado de Telefónica, pues nos dijo que había plazas en la Telefónica que si queríamos ir, y yo pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues vamos, y con 18 años, pues que no había cumplido yo, ¿no? Los había cumplido todavía porque eso fue en agosto, el día de Nuestra Señora, el 15 de agosto, y yo los cumplo en septiembre. Eh, el tren, que era un tren renqueante que tardaba no sé cuánto en llegar a Bilbao, pues allí iba yo con la maleta, con el alma que me daban ganas de bajarme en cualquier momento, y allí fui a a Bilbao, a la calle Buenos Aires, a la pensión, donde, eh, si intentamos echar la siesta cuando eh, podías, pues debajo había un, un juego de rana que se llamaba, que tiraban con un hierro, eh, un, un, una cosa circular, a meterle por la boca de la rana, y no te dejaban ni, ni dormir, ni... Sí, y, y cuando eso, también escribía una poesía de esas, claro. abominando de todo eso, haciendo elogios de, del pueblo y del canto, los cantos, el cantar de los pájaros, pero también lo terminaba y, y, y lo adobaba con que también allí había cosas que había que admirar y que había que, que seguir, sí. pues igual a los 10 o 11 años eh, empecé, eh, empecé tam, eh, leí, tam, eh, uno de los primeros que leí fue a Gabriel y Galán, Gabriel y Galán era muy creyente, era maestro, eh, pero, y, pero tiene alguna poesía. Tiene el embargo, que no, es, eh, no está escrita en castellano, está escrita en, en, en el largo, en el que tienen ellos allí también, pero es una maravilla. Cuando vienen a embargarle la casa y dice, lleváiselo todo, todo menos eso, esas chojotas y esos segurejos, pero... Eh, dejarme la cama donde ella estuvo muchos días vivos y una noche muerto. Si queréis llevarlo, os gilco aquí mismo. Así lo termina. Algo parecido, es el, no es exactamente como lo he dicho, pero es algo parecido. Y ese verso para mí es uno de los más logrados y más emotivos que, que se pueden escribir. Y, y, y así empecé. Así empecé a escribir. Después pues, he leído pues, a muchos poetas, muy buenos, a Hernández, a, a Machado, a, a, a, a, a muchos. Me gustó la poesía social, he escrito po poesía social. Yo tengo. Yo tengo. Una que escribí, el... no sé si la tengo aquí, bueno, plegar al sol es una mía y, y, y, y la termino diciendo que eh, tú que astroluz, tú que nos das la luz y todo eso, a, a esos seres de alma perra que no ponen los remedios, para que haya paz y solo, solo haya guerra, a esos es todo, no les des tu luz, porque ellas, ellos, negra Cruz, quieren ponernos, no ves, es así lo termino, que es lo que está ocurriendo ahora también en, en el mundo, y en España no digamos, si es que no, no, no merecemos tener la luz del sol. Yo tengo escritos eh, dos libros de uno que se titula el puño y el malvís porque yo al malvís que era un pájaro que le teníamos aquí y que desde hace unos años ya no está ya no le vemos tengo un relato hecho de, de titulado que, de, de, donde se fue el malvís y, y para mí era una maravilla de tal forma ...que aquí han hecho un parque... Ahí, ...aquí tenemos un parque... ...y yo tengo una, un cuarteto hecho... ...que se le di a la... A la alcaldesa de aquí... ...hace un tiempo, me lo comenté con el, el... concejal de turno... ...y me dice, bueno, bueno, ya, ya, se, ya te lo pondremos... ...pero aquel no me hizo ni caso ni nada... ...y se le dejé a... ...se lo comenté aquí a a la alcaldesa y yo en ese ese cuarteto digo aquí el malvís vive y canta aquí hace la y aquí anida su trino embriaga y encanta y es todo un himno a la vida <risa> porque eh, lo, lo de los pájaros eso me ha gustado mucho y por eso pues, las poesías muchas eh, muchas figuran, pues el canto de. Pues bueno, yo eh, eh, lo primero eh, publiqué en, en Ediciones Rumbos, que no sé si existirá ya, en Barcelona. Allí mandé unas poesías y allí en unas. Eh, en la editorial Rumbos. Allí me publicaron en dos años, en el 1968 y 1969. Y tengo publicado, pues eso, el puño y el manrís y Pico malla. Eh, pertenezco a la Sociedad de Escritores Hantamosos desde hace unos años. Y entonces ahora, todos los años, se publica algún libro de relatos. ¿Qué, qué me aporta? Pues es que me, me, me facilita el poder, eh, de vez en cuando, publicar mis, mis cosas. Y luego, eh, casi todos los años, eh, el tema nos le... Le, le, le pone pues la directiva, pues, pues, por ejemplo, hablar de costumbres de Cantabria o de, eh, de, de, de cosas concretas. Y el último en el que participé eh, se titula El molino de Oscar que es el, el molino que está en Ormayo, ese molino que ahí estuvo de molinero mi padre. Y, y el último relato... Eh, en figura, pues es un relato sobre el Molino de Oscar, donde yo de crío, como estaba el Colegio de las Monjas cerca, mi madre nos llevaba la comida allá al Molino. Y yo de la Escuela de las Monjas también iba allí. Por lo tanto, de ese Molino también tengo un, un, un gratísimo recuerdo. Sí, sí, y comer eh, eh, aquellos eh, eh, para un trigo nada, el, los boronos, un, una mezcla de, de harina que no sé. que, que, la de, que, que era de maíz, pero la traían de, de Hispanoamérica, me parece. No era ni maíz de, de aquí. Y con eso se hacían aquellos tortos. No, no, no. Lo pasamos crudo, crudo. No tener ni para vestir tampoco. Me así, aquí, eh, a, a una cría de aquí le hicieron un abrigo de, de uno de la abuela. Y un crío que vivía enfrente, allá arriba, no, fue al revés, se lo hicieron a él. La cría cuando lo, le vio dice, ¡ay, qué abrigo más bonito! Uno como ese me va a hacer a mí mi mamá. Así. Eso es lo que había. Y yo, la primera chaqueta que puse fue de ropa que nos mataban de América, que teníamos eh, familiares allí, y se lo mataban a mi abuela, los familiares, y la primera chaqueta que tuve un poco decente era la de allí. Que hay que estar sindicados, hay que defender los intereses de, de nuestra clase. Que no tenía que haber clases, pero. Pero mientras las haya los intereses hay, hay que defenderlos. Hay que tratar de, de igualar lo más posible. En todos los primeros de mayo, yo estaba viendo a, a la manifestación del primero de mayo hasta, hasta los, hace dos o tres años, hasta que se suspendió por esto, por, los, por la pandemia. Pero yo entiendo que, no sé, que hay que. Hay que hacer algo. Al cabo de los años, de 10 o 12 años, de estar por ahí, vine ya destinado a Santander y ahí es donde acabé mi vida laboral a los 60 años. Yo estuve arreglando teléfonos casi toda mi vida laboral. Los últimos años los pasé en las oficinas de la central de Pereda de, de, de Santander y ahí, ahí me jubilé. Tuve que pasar mis riesgos, porque al principio, después, como digo, estuve grabando teléfonos, pero estuve también levantando postes y subiendo a postes de 14 y hasta 18 metros con unos trepadores que se llamaban que solo llevaban dos pinchos. También estuve varios años en eso. Creamos una asociación de mayores de Telefónica, que se llama, donde varios años fui vicepresidente, y nueve o algo más de nueve, fui presidente, hasta hace dos años he sido presidente, y ya ahí también creé una revista que se llama El Sardinero, que sale, que sale todos, los, todos los trimestres, que es esta, y ahí he estado escribiendo... Todavía sigo escribiendo algo, ahora estoy ya más apartado desde que hace la, la presidencia y luego eh, tener que ir a Santander ya, eh, pues, pues unir, seguir unidos los, los trabajadores de por vida y, y, y hacer, pues hacer excursiones, hacíamos muchas y chato muchas, eh, dar conferencias. Todos los meses llevaba yo un conferenciante a Aquí, con eso también de que, como estaba en la asociación de escritores cántaros pues tenía mucha facilidad para me, me, me, llevar a la gente de ahí, llevaba muchos. Estoy muy satisfecho de haber podido cultivar la poesía. De, de, de eso es lo que estoy. Es de lo único que estoy satisfecho. Pero orgulloso, no, me tengo todo, todas las carencias del mundo. Me habría gustado ser maestro, o alcalde, nada más, ningún otro puesto. una de esas dos cosas me hubiera gustado ser, mira, sí, alcalde para, para servir al pueblo y para hacer cosas en el pueblo, y maestro, pues hombre, pues, pues para, para enseñar, sí, es que el muro, es que ese pico mismo allá, eh, para mí eh, ha sido una referencia de, de cuando nací y entonces eh, yo a ese pico Bismaya he subido muchas veces, incluso de críos, de chavales, subíamos y hacíamos hoguera arriba de todo. Y, y hace unos años, pues subimos también allí, subimos toda la familia. Y ahora, al, cumplir, al ir a al cumplir los 90 años, pues un día le, digo, le dije a Dorita, digo yo, si llego a cumplir los 90 años, voy a intentar subir al pico. Dice, ¿tú solo no? Entonces subimos todos. Y yo cumplía los años el sábado y ellos vienen los domingos. Y entonces vinieron todos, eh, las dos hijas, los nietos, con sus novias, y subimos todos, y entonces yo había escrito esto, hoy vuelvo a ti. Yo dije, hoy vuelvo a ti, hoy al cumplir los 90 vuelvo a gozar en la altura de esta tu verde figura que sin igual se presenta, otro eslabón en la cuenta de tan para atalaya que brindas pico bismaya es tanto lo que te quiero fuiste lo que vi primero no dejes que yo me vaya esto lo hemos dejado allí un monolito que hay está puesto allí hasta hace poco han subido algunos y me dicen que sigue allí todavía pues ese, ese, ese pico bismaya eso me atrae a mí y en cuanto a lo del mural pues estaba, es algo parecido lo que he puesto ahí y yo quiero que me incineren, no quiero que estar en una tumba allí eh, eh, de por vida que no vaya nadie a verme ni a nada. ¿Eh? Entonces, <ríe> que las celda me la dicen ahí.